Nosotros, supervivientes desde Iruña, ni siquiera estamos a salvo, sinceramente. Sabemos que tenemos a la policía encima nuestra. Supervivientes para gritar alto y denunciar esta injusticia y tantas otras, como el cómpulo de los gobiernos occidentales que se apoyan unos a otros para seguir perpetuando su modelo económico, sustentando en las riquezas de África. Esta vez nos trae aquí la situación creada en el Bidasoa, en la frontera impuesta con Francia. Y hablando de Francia, África United se le hierve la sangre, porque consideramos que Francia es el cáncer de África. Y es precisamente Francia que nos impide la entrada en su territorio. La misma Francia que campa sus anchas en nuestras tierras y no lo hace de manera amistosa, ni solidaria ni para buscarse de forma honrada su futuro como nosotros y nosotras aquí lo hace a su manera de forma cruel y violenta pero tan invisible a este lado del Mediterráneo Francia pacta con nuestros gobiernos Francia despliega su ejército Francia explota nuestros recursos Francia controla nuestra moneda en el panafricanismo tratamos el problema desde la raíz y el eje central no se basa en la inmigración, sino en las políticas intervencionistas de Occidente en África.